nada, que nosotros exigimos justicia a la, a, a la justicia, si es que queda justicia, porque ese tipo la otra semana estaba preso y lo soltan de una vez que se robó un motor y se robó una batería, entonces lo están tipulando como loco y el loco no está porque si había sido loco cuando quemó mi tío se queda ahí mismo y ni la policía ni nosotros pudimos agarrarlo, entonces no está loco, entonces nosotros exigimos justicia doble porque mi tío era un hombre ciego, inovidente, que si son 30 años que le va a cantar, que le cante 60 ¿Cómo fue que, que ocurrió esto en la vivienda? ¿Cómo fue? Eso fue a las tres y pico de la mañana. El mismo muchacho ese lo llevaba el tío mío ahí a la parada. Porque el tío mío se iba ir a pedir, a la vez puede venir. que Uno ni quería que ahí fuera y como quiera se iba. Lo llevaba a la parada y parece que lo llamó, que ya era de día. Y él le abrió la puerta, pues lo agarró y lo amarró en la cama. Y le amarró la boca también y le pegó candela. Entonces, no, loco no estaba, para que lo sepan. La justicia y el ministerio público, que el loco no está. Que vendiéndoselo hay barrios que están como un loco. Pero si a sido loco, ahí mismo se queda y los hallamos nosotros. ¿Qué saben del paradero de esta persona? No, nosotros la policía y nosotros este mundo pasamos la madrugada entera atrás de él. Y no pudimos agarrarlo porque ese hombre gabe aparece, ese hombre hace todo. Ese es ni el hombre araña le Entonces loco no está. ¿Cuál es tu nombre? El nombre amigo es Cruz de los, Exigimos justicia a la familia mía y yo.